Hola que tal Legión Oxlack, me da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí en un video paranormal más Recuerden que analizamos los videos que están siendo virales en internet Para descubrir si son verdaderos o son falsos Hay muchos muy interesantes Y el día de hoy les traigo un caso que sucede en TikTok Hay una cuenta que se llama La Verdad Expuesta En esa cuenta han subido alrededor de 6 videos de una casa En donde parece que ocurren cosas extrañas el primer video que vamos a ver es el que se volvió viral Parece que dentro de la casa hay alguien que corre sin parar constantemente Vamos a ver el video Pero este no es el único video así, hay más que han sido grabados y sucede lo mismo constantemente. ¿Habrá alguna persona mayor que padezca de sus facultades mentales y que esté corriendo constantemente dentro de esa casa? ¿O sucederá algún tipo de fenómeno paranormal? ¿O qué sucederá en esa casa? Vamos a ver otro de estos videos. En el siguiente video podemos ver lo mismo, a alguien que corre dentro de la casa, pero ojo, hay algo más, al parecer una persona camina en reversa, esto se puede notar en otra de las ventanas. Pongan mucha atención, una persona camina de reversa. ¿Qué sucederá en esta casa? ¿Quiénes vivirán ahí? ¿No hay mucha información sobre desde dónde se está grabando esto? ¿Y quiénes vivan ahí? ¿O qué es lo que suceda? Al parecer todos estos fenómenos ocurren durante la noche, cuando las luces están encendidas y se pueden ver las siluetas a través de las ventanas. Pero también de día se han podido grabar cosas similares. Son bastante inquietantes estos videos, seguramente después de que se vuelvan más populares habrá gente que conozca el sitio y pueda decirnos quién vive ahí o qué es lo que ocurre, pero quizá tengamos alguna respuesta y es que al parecer hay una persona ahí que actúa de una forma extraña, pudiera estar enfermo o no lo sabemos, pero el siguiente video es bastante Escalofriante. Al parecer la persona que corre dentro de la casa ahora estaba observando a su vecino que lo estaba grabando. Vamos a ver el video. ¿Qué opinan de este misterioso caso? ¿Alguien conoce quién vive en esta casa? ¿Alguien reconoce dónde es el lugar? ¿La colonia? ¿La ciudad? Déjenme en los comentarios más información si tienen al respecto y también su opinión. A mi parecer quizá haya una persona que se encuentre mal en sus facultades mentales y por eso esta forma inquieta de estar corriendo constantemente dentro de la casa, o como vimos al final del video, pues que está observando simplemente y está encerrada esta persona. De eso a que sea algo paranormal, no lo creo. Recuerden que me pueden enviar sus evidencias paranormales, ya sean videos, fotografías o relatos a mi correo oxlacoficial.com o si no también a mi WhatsApp, que me queda mucho mejor para poderlo revisar más rápido, aparecerá en este momento en la pantalla. Y todos los días subo un nuevo video, así que los espero mañana con una nueva evidencia paranormal para que la analicemos y descubramos si es verdadero o si es falso, o quizá quede en un misterio. Nos vemos, hasta mañana.